La civilización y la barbarie es una dicotomía, un antagonismo a veces eterno, que está presente en la historia latinoamericana, en la historia de nuestro país y en la conformación del Estado argentino. El antagonismo histórico tiene precursores. Domingo Faustino Sarmiento, el padre del aula, el loco, el que nunca faltó a la escuela, el romántico, el unitario, su oposición, Juan Manuel de Rosas, el restaurador, el estanciero, el federal. Las paradojas de la historia llegan hasta nuestros días. La obra cumbre de nuestra literatura, el Martín Fierro de José Hernández, jamás hubiera sido tal, sin la legitimidad otorgada por el civilizado Leopoldo Lugones, el mismo que también legitima nuestra nobleza gaucha. La historia se encargó de darle una avenida en la ciudad de Buenos Aires a Lugones, y al Martín Fierro, convertirlo en un premio casi natural pero cargado de contrariedades como la civilización y la barbarie. hagamos un alto. Argentina es civilización y es barbarie. Es una selección de todo esto. Imaginemos a los jugadores y a la dupla técnica. Pero esto no termina acá.